En amarte así Que te mires Puede tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Pero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de dar tu nombre Que es una locura, una obsesión Salida, el lugar que te quiero es una vez en mi vida. Cerca de mis ojos en mi corazón. Yo te amo, necesito tu amor cada día, cada noche. En mis sueños estás tú. Yo Te hace eh. mi timidez para tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte, te voy a declarar Bueno, no acá cuando tú te has ido Hasta menos menos ganas de llegar tu nombre Que no una locura, una obsesión Una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo, necesito tu amor Cada día, cada noche, en mis sueños